Hoy en Farmacius.com os presentamos Cisticlin, un complemento alimenticio a base de arándano rojo americano para mantener el bienestar del sistema urinario. Cisticlin, gracias a su alto contenido en proantocianidinas 240 mg por cápsula o sobre, procedentes del extracto seco de arándano rojo americano, está indicado para las infecciones urinarias agudas y recurrentes, gracias a su capacidad antiadesiva que impide la fijación y el crecimiento de la bacteria E. coli en la pared interna de la vejiga.